...yo creo que es una iniciativa muy valiosa... ...en términos de acoger las artes visuales... ...la verdad que es un lugar privilegiado... ...tanto por su ubicación como por su calidad de espacio... ...es un edificio maravilloso. Este trabajo constaba de hacer como... ...una evolución con un objeto... Eh, ...y yo me referí prácticamente al de la fotografía... ...y al de como la evolución como... ...de lo análogo a lo digital... A mí me encanta mucho lo que es el hiperrealismo y el realismo, entonces mi base como pintar es de esa manera. Me gusta mucho siempre trabajar con cosas orgánicas, me gusta pintar el movimiento de las cosas eh, y otra cosa que siempre me ha gustado mucho son las piedras, bueno me gusta mucho pintar los contrastes y esas cosas. Siempre me ha gustado pintar desde que era chica, es como, encuentro que es una forma que al menos a mí me funciona mucho para expresarme, eh, me cuesta hacerlo de otras formas pero pintando se me hace muy fácil. A modo personal yo trabajo mucho como el método como para el aprendizaje, no como un, medio, un método expresivo o reflejar alguna idea un pensamiento, sino que yo lo veo más como una forma de aprender y de mostrar lo que estoy aprendiendo y ponerlo en práctica también. Bueno, esta obra se sí llama Sensaciones. ...en que me tomaron estas fotos que soy yo... ...quise expresar distintas sensaciones que al tener pintura en distintas partes... ...que en realidad tienen que ver con la boca, los ojos... ...y en esta propuesta al óleo... generé como una síntesis de mi rostro. Junto con la enseñanza misma de la pintura... que es un tema que tiene que ver con lo disciplinar... ...con técnicas y todo eso... ...con problemas de autoría... cómo el, cómo el estudiante se va... Posicionando de una mirada particular, personal, que dentro de, ese, de esa enseñanza, digamos, se puede incorporar una experiencia como exponer. Porque en el fondo eso significa como desligarse de alguna manera de lo que hicieron en el taller y mostrarlo y compararse con sus compañeros, que la gente le haga observaciones, digamos, enfrentar un poco lo que es el medio de, de un artista visual. A mí me emociona mucho que vean mis pinturas porque eh, son procesos súper enraigados a mí misma. ...que están plasmados ahora aquí en algo como bien importante. Eh, siempre va a ser una experiencia enriquecedora para todas las personas... ...no importa si saben mucho o poco de arte... ...al final siempre va a quedar un poco en cada una de, de las personas que vienen. Muchos están todos invitados en verdad, que puedan, puedan visitarnos... ...que vengan a ver la exposición, que compartan con nosotros... ...que vean los cuadros que nos pregunten... Eh, es muy rico conocer, acercarse a los artistas, acercarse a las obras, eh, está abierto para todo el mundo, hay que aprovechar la oportunidad y las instancias están, pero hay que moverse, hay que venir, aprender, conocer, eso están todos muy invitados.